En el siglo XXI en Granada Vive uno de los personajes más famosos y con más talento de su época Toda su ambición se concentra en mantener su estatus social Se llama Leona Carrington Si la televisión es el ocio de la clase media, que obrera De los creadores de Miss Carrington Llega la noche vieja más loca. Y mañana te espera aquí puntualmente a las 10. No, mañana no, la noche del 31. Corre, corre, no llegarás. Menos mal que hemos llegado a tiempo. Quizá cambies de canal, pero volverás. Oh, ya lo creo que volverá. Espero que esto lo vean de costa a costa. Es líder de audiencia, confía en mí. En ti sí, Richie, pero en esta gentuza, no.